Seguro que la primera vez que usaste WhatsApp te sentiste como un pulpo en un garaje y sin embargo ahora te parece lo más natural del mundo. Y es que la transformación digital es más fácil de lo que parece, es cuestión de acostumbrarse. ¿Quieres entrar en el círculo de empresas que impulsan su negocio y aprovechan nuevas oportunidades? Llega a más clientes, aumenta tus ventas, ahorra tiempo, dinero y esfuerzo y gana en competitividad gracias a la mejora de la atención de tus clientes y la apertura a nuevos mercados y a nuevos modelos de negocio. Miguel, el el primer bot diseñado para la dinamización de cursos online, y yo, te esperamos el martes 26 de febrero. En la primera edición, más de 100 empresas y personas autónomas actualizaron sus estrategias con herramientas y soluciones innovadoras. No, no te, te quedes atrás.